Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial Y es de cómo extraer el texto de una imagen Esta es una imagen que tenemos aquí, vamos a extraer el texto Muy rápido y sencillo, vamos a abrir Word Lo vamos a hacer con la herramienta Word Vamos a insertar la imagen aquí La imagen la tenemos aquí en escritorio, es esta La vamos a insertar Vamos a darle clic en esta opción. Vamos a ponerla aquí. Vamos a correrla aquí al medio. Vamos a ampliarla un poco más. Amplímosla un poco más. Eso ya va a criterio de cada uno. Cuando ya la tengamos así, vamos a darle clic en guardar. Como. Examinar. Y la vamos a mandar a escritorio. Listo. Y lo vamos a cambiar el formato a PDF. Damos clic en guardar. Listo, así nos quedó la imagen Vamos a cerrar esto Vamos a darle clic en no Y este PDF que acabamos de guardar aquí en escritorio El archivo PDF Este que está aquí Vamos a, que, que es esta misma imagen Que lo convertimos a PDF, mírenlo aquí Ahora vamos a extraer el texto A Word, listo, vamos a abrir con Y vamos a buscar la misma aplicación de Word y aquí ya quedó listo para extraer el texto. Entonces aquí ya podemos copiar, miren. Podemos modificar. Podemos copiar este texto y pasarlo a otro archivo de Word si gustan. Miren que de imagen la pasamos a texto. Miren aquí podemos pegar el texto. Bueno y eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.